Bueno, Ya estamos en vivo, eh, en este encuentro, eh, nosotros denominamos Construyendo Caminos hacia la, o hacia una, ¿no? una de esas tantas reparaciones históricas de los pueblos indígenas. Eh, somos Angie Cervellera, de Wikimedia Argentina, y Yailili Zamora del Centro de Documentación Indígena, no, la NETUET. Espero haberlo dicho bien, pero bueno, para eso estamos con quienes saben eh, y están inmersos en, en el Centro de Documentación. Eh, bueno, la idea hoy es poder mostrarles eh, un poco el trabajo que estamos haciendo con el Centro de Documentación Indígena y Wikimedia Argentina. Esto ahora lo vamos a ver en detalle, pero bueno, incluye unas liberaciones de, de fotos, unas colecciones fotográficas, eh, también algunas ediciones en los proyectos eh, Wiki, entre ellos Wikipedia, también lo vamos a ver un poquito, y después hemos, hecho, hemos, hemos invitado a, a personas de, del ámbito de museo, de, de biblioteca, bueno, de archivos, pero también de, de, de un programa eh, específico, eh, para, que puedan, para que podamos conversar un poco cómo, cómo se llevan a cabo eh, algunos procesos cuando uno, tiene, cuando uno involucra, o cuando uno, bah, más bien, no, no involucra, sino hace partícipe de las decisiones eh, a distintas comunidades. ¿no? O sea, pensarnos como, nada, por lo menos desde el lado de Wikimedia Argentina, no, facilitadores de estas herramientas, pero para nada tomando decisiones. Entonces, bueno, queremos saber cómo, cómo es este trabajo en otro tipo de, de instituciones también. Eh, así que bueno, eso va a ser como la segunda parte. Así que para, para empezar, para quienes no conocen, por un lado Wikimedia Argentina, por el otro lado el CDI, primero cuento un poquito de Wikimedia Argentina. Somos una asociación civil eh, radicada en Argentina que depende de la Fundación Wikimedia ¿sí? que está en Estados Unidos, que es la que tiene los, lo, aloja los distintos servidores de los proyectos eh, o, o realiza la, la recaudación de fondos. En el caso de Wikimedia Argentina, somos un equipo de personas que en distintos programas, entre ellos el de Cultura y Conocimiento Abierto, que es en el que me encuentro yo, eh, lo que hacemos es promover la utilización de los proyectos Wikimedia, entre ellos Wikipedia, ¿no? que es el más conocido, pero hay otros, como son Wikimedia Commons o Wikidata, y siempre la, el objetivo es poder eh, visibilizar, eh, y bah, más que visibilizar, es, es impulsar a que las propias la propia sociedad eh, se, eh, forme parte de los proyectos y hable de su propia historia, ¿no? Porque todas estas plataformas son colaborativas. Y si bien tienen una serie de reglas, la realidad es que, como decimos, o sea, cualquiera puede eh, realmente editar o, o subir imágenes, tienen que seguir algunas eh, directrices, pero eh, cualquiera puede hacerlo y no es necesario ser ni una persona acreditada, ni pertenecer a, a un gran museo, ni nada de eso pues realmente se busca que, que las distintas voces puedan construir ese conocimiento. Ese sería como nuestro gran objetivo, ¿no? obviamente del lado del programa de cultura, lo que hacemos es articular con agentes culturales, con personas eh, que tienen que ver con, con espacios de cultura o, o, o comunidades culturales, por ejemplo, pueden ser desde bibliotecas, la más grande que pueda existir, hasta de una biblioteca popular. Eh, y bueno, en el caso de hoy estamos con, con el Centro de Documentación Indígena, Así que le voy a dar la palabra a Jay para que también hable de, de, de, de qué se trata el espacio en donde ella eh, colabora, ¿Y en, y en calidad de qué. Así <ríe> que bueno, contanos un poquito. Bueno, yo soy Jayliri Zamora, soy la responsable del Centro de Documentación Indígena nosla -MET el Centro de Documentación Indígena está ubicado en Chaco, en Resistencia, está en, en la zona norte del país, de Argentina. <ríe> Por eso trabajamos con Wikimedia Argentina. Y este, nosotros tenemos como varios espacios de trabajo. Uno es la biblioteca, otro es el archivo y el área de extensión y investigación. Entonces, tenemos estos espacios que el, lo que buscamos en general es poder, eh, a través de, de la voz de los mismos miembros de los pueblos indígenas, establecer los distintos temas de los que quieren hablar, ¿no? Entonces, ya sea sobre educación, sobre salud, sobre los distintos conocimientos que, que están que se están generando, no solo los conocimientos ancestrales, sino también estas innovaciones que se están creando en estos momentos. Y bueno, como mencionó Angie, estamos en varios trabajos. Eh, primero lo que pensamos fue... Eh, la el, ¿Lo muestro? Sí, sí lo, lo muestro. Sí. sí. <risa> eh, <risa> trabajamos... Con el, bueno, trabajamos con talleres en primer momento para ver, averiguar qué era lo que podíamos hacer y cómo podíamos colaborar. Y entonces ahí fuimos viendo la idea de, de Wikipedia, de crear unos artículos. Y ahí fuimos decidiendo qué artículos, sobre qué instituciones, sobre qué personas podemos crear esos artículos. Y todavía seguimos en ese trabajo. Pero uno de los primeros artículos que creamos fue el del Coro Com Chelalapí, el del Centro de Documentación mismo y también de este, algunas personas eh, que consideramos como referentes, ¿no? como es Orlando Sánchez y como es el señor Leco Zamora. Y este, además hemos. También participado en conjunto en algunos eventos de, de Wikimedia. Ese es el del, el del coro, que fuimos trabajando en, en varios talleres para crear y redactar el, el, en sí mismo el artículo. ¿no? Y contamos con la participación de, de varios de los miembros del coro. Con el director mismo, que es Claudio Largo, que también es director del programa en, al que nos, nos nuclea. Tal cual. No, y está bueno el trabajo que hicimos, que incluyó también esto que vos decías, ¿no? Bueno, porque nos comentaste eh, lo que pasa a veces con Wikipedia, a veces no mucho, en general, es que necesita fuentes escritas para. Para que, puedan, para que se puedan colgar estos artículos. Entonces también creo que la, la primera instancia de a ver qué se puede escribir tenía que ver con eh, qué fuentes contamos, ¿no? que estén escritas, lo cual es un tema también eh, importante o por lo menos in interesante para, para tener en cuenta eh, y que siempre decimos con y esperamos que en algún momento se puedan incluir otro tipo de citas, eh, de repente citas... Eh, que tengan que ver con la oralidad, y no tengan que ver solamente con algo que está escrito. Pero bueno, en este caso se pudo eh, conseguir eh, explorar en busca de muchos muchos artículos, por ejemplo de diarios, ¿no? sobre las distintas actuaciones, sobre la historia del coro. Eh, después el otro artículo era el de el centro de documentación. Ah, acá estamos Vos ya ahí y comenta lo que quieras ¿eh? Acá está el del de, Que de también hicimos el mismo tipo de El mismo tipo de trabajo Sí eh, Justamente lo que estaba hablando Angie Que tuvimos problemas con Encontrar esas fuentes ¿no? Y más que nada eh, a través de los registros de los diarios, eh, algunos estudios de investigadores, artículos de investigadores que fueron armando sobre el Centro de Documentación Indígena o sobre el, eventos en conjunto, entonces se fueron creando la, las referencias. Además, también tuvimos que sintetizar la, la información y que sea lo más claro posible acerca de lo que es el centro de documentación indígena. Exacto. Y sí, si, seguir generando estos links también. Bueno, nada, fue un trabajo que creo que estuvo oh, bueno. <risa> Ahora si querés, ¿querés eh, que pasemos a la foto? Voy a abrir en una pestaña nueva. Si puedo viendo esto. Bueno, igual de las fotos. Nada, para, para dar también una. ¿cómo se dice? Una, una introducción eh, a por lo menos lo que es Wikimedia Commons. Recién estamos viendo un pequeño tra un trabajo en, en, en Wikipedia, ¿no? Dos artículos. Eh, ca cada proyecto de Wikimedia tiene sus, sus, sus reglas, como decíamos recién. Eh, Wikipedia tiene que ver con una estructura del artículo, una, eh, una escritura lo más objetivo, objetiva posible en el sentido de <coughs> no no, oh, ay, no me salen las palabras, adjetivar, por ejemplo, no sé, imagínense que el, el CDI tiene, poner el mejor archivo de Latinoamérica, aunque todos creamos que es así, <risa> este, eh, nada, no sería posible porque es una adjetivación, y entonces, eh, nada, hay que tratar de mantener ese tono lo más neutral posible. Wikimedia Commons, que es el repositorio de, de imágenes eh, y archivos en general, ¿no? También pueden ser archivos audiovisuales, eh, pueden ser eh, PDFs, que son no sé, textos, escaneos de, de libros eh, y otros tipos de documentos. Lo que tienen en, eh, en común todos estos archivos es que son archivos que se pueden utilizar libremente. O sea que no tienen restricciones de uso, no tienen restricciones de... De acceso más allá de, como, también como decimos siempre, ¿no? la principal barrera tiene que ver con tener esta conexión eh, a Internet. Pero luego no es necesario eh, ni siquiera estar, este, como se dice, tener una cuenta. Eh, uno podría descargar imágenes y utilizarlas para los fines eh, que, que quiera, siempre y cuando bueno, estas imágenes lo permitan. Y en ese sentido, Wikimedia Commons eh, garantiza que esto sea así, porque trabaja ya sea con licencias libres. Que vendrían a ser en este caso, esto es la parte técnica, pero las licencias Creative Commons, eh, que en este caso son las CC Visa, estas permiten eh, compartir y permiten, eh, bueno, y, y tenés que eh, nombrar siempre la autoría. ¿no? Y por otro lado están lo que son los archivos, los, los documentos, va en dominio público, ¿no? que sería el caso de esta, esta colección que hemos cargado de Esteban Subastín. Hay distintos plazos, ¿no? para que las, los distintos eh, documentos se encuentran en, en dominio público. En general, de obras artísticas o literarias, por ejemplo, son 70 años tras fallecido el autor. En el caso de fotografías, son, eh, son 20 años. Y a esto se le tiene que sumar, son 20 años de publicado, ¿no? A esto se le tienen que sumar algunos años más, porque la plataforma posee los servidores en Estados Unidos. Entonces hay eh, que cumplir también con la ley de propiedad intelectual eh, también de, de Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que logramos es que estas, esta serie de fotografías cumplieran con estos requisitos, y bueno, si querés contar ya ahí vos de qué se tratan y, y cómo, ah, cómo llegamos a, a esto. Todo tuyo. Bien, eh, bueno, esta colección de, de fotografías nos, las fueron donadas y nosotros fuimos trabajando con algunas de las fotografías, porque en realidad son muchas, son muchísimas, alrededor de, de mil fotografías que este, tratan sobre este periodo desde 1915 58 más o menos aproximadamente hasta 1997. Entonces son, es una mezcla bastante interesante de fotografías de un registro de distintos viajes que fueron realizando por distintas zonas del Chaco. Entonces eh, lo fuimos trabajando en, un poco para una muestra que es la muestra costumbres y otro para... Eh, otras muestras eh, que tenían como distintas relaciones, ¿no? Pero específicamente lo usamos para la muestra costumbres y este, para este proyecto en específico, para este trabajo con, con Wikimedia lo que subimos son alrededor de 100 fotografías que tienen entre, entre 1958 y 1959 que son las que quedarían libres eh, en dominio público para poder difundirlas. Entonces, es mucho del, del trabajo de, de evangelización, son todas visitas de, a las distintas comunidades y tienen eh, muchos de, de trabajos en el lugar, pero también tienen como de las reuniones, de, de bautizos, entonces es bastante variado y muy interesante de observar todas las fotografías. Y lo que no dijimos antes, eh, más allá de que estas fotografías se pueden utilizar eh, libremente, eh, el objetivo principal de Wikimedia Commons, que ahora se expandió, ¿no? ahora es un repositorio más grande, pero inicialmente era eh, servir a los artículos de Wikipedia, ¿no? con las imágenes. Entonces, bueno, esto además de ser un, un repositorio en línea de, de, las, de las fotografías, se convierte también en una fuente para eh, poder me, eh, mejorar del lado visual los distintos artículos en, en Wiki. Pero, por ejemplo, bueno, lo tendríamos que pensar, Shai, pero <ríe> si tenemos alguna, algún artículo sobre evangelización en el... Eh, en América, de repente, en algún periodo que tenga que ver con, con 1950, podríamos sumar una fotografía ahí. Eh, mismo, bueno, no sé, tenemos que ver, quizás en alguna de estas fotos también aparece alguna herramienta, algún, o como nos pasaba en su momento con el, con, con el coro, aparecían instrumentos musicales, y uno decía, bueno, este, el, esa foto puede servir no solamente para un artículo sobre coro, sino también para hablar sobre ese instrumento particular, sobre, sobre música eh, ancestral, digamos. Se podría hablar de, de, muchas, de muchas cuestiones y las fotografías siempre son un apoyo, y más que un apoyo, pero súper importante para, para los artículos. Y en este caso, bueno, y, y lo tenían todo, todo perfectamente clasificado y con sus títulos y toda la información. Así que eso también siempre súper recomendable que pueda ser así en para la carga en Wikimedia Commons, ¿no? Para que no pueda, para que no pierda esa relación con, con ese espacio físico donde está la fotografía. Este, así que, bueno, este fue uno de los trabajitos del año. Eh, los que quieran, ah, voy a copiar. Ahora voy a copiar el link para quienes están mirando la. Este. <risa> Nos están saludando también por el chat. Bueno. Eh, voy a dejar de compartir y ahora ya y si te parece podemos ir a, a nuestra mesa, <ríe> a nuestra mesa de debate. Porque bueno hoy invitamos a Verónica, a Tibisay, a Silverio y a Lucas. Ahora los vamos a, a poner en pantalla. Pero los invitamos porque, bueno, to, este, todo, esta, todo esto del, del acceso abierto ¿no? a los conocimientos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, eh, o, bueno, saliendo también del, del concepto de acceso abierto, pero eh, sí, puramente, puramente dicho la cuestión es que hay, eh, hay debates, ¿no? hay charlas pendientes sobre el tema, hay distintas visiones también, eh, y estaría bueno poder charlarlas y poder conversarlas un poco, como les comentaba también, eh, con la idea de que no es que hay algo que esté bien o que esté mal, ¿no? sino que hay experiencias diferentes, y hay espacios de trabajo diferentes, y hay vínculos también diferentes, y, y bueno, queríamos conversar un poco de eso con, con personas que además vienen de distintas partes del país, así que, y trabajan con distintas comunidades y, y bueno, los vamos a presentar. Eh, sin más preámbulos, <ríe> voy a poner en pantalla, Avisos y ya están, ahí está, ya están preparados, bueno, acá está Vero, ahora los, vamos, oh, vamos, multitud. Eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas primero. <ríe> ¿Cómo están? Vamos a comentarles entonces, estamos por un lado con Silverio Ortiz y con Lucas Curapil. Eh, Silverio Ortiz, hablo un poco de él, nació en Balcheta, región sur de la provincia de Río Negro, es bibliotecario de la Facultad de la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de General Roca, es responsable de la Biblioteca Digital y estudiante de la Cátedra de Lengua y Cultura Mapuche, de la misma universidad, participó en distintos proyectos de extensión para la conservación y revitalización de lenguas originarias en conjunto con las comunidades de la región. ella ya es, ya es amigo Hola. de la casa. ¿Cómo están Después, bien. Luego tenemos a Lucas Curapil que nació en San Carlos de Bariloche, es licenciado en Servicio Social y se encuentra realizando un doctorado en Antropología en la UBA es docente de lengua mapuche en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. Dirige un proyecto de extensión para la revitalización de la lengua mapuche en regional. Hola. Vamos, presento a Vero, a Verónica Estáfora, ella es antropóloga y especialista en gestión cultural, es responsable del área de acción cultural del Museo Etnográfico. Ambrosetti. En 2016 fue curadora de la muestra Desafiando el silencio, pueblos indígenas y dictadura junto a Verónica Geria. Es docente en la maestría de gestión cultural y en la especialización en museos, transmisión cultural y manejo de colecciones antropológicas e históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde 2018 es miembro del programa de discapacidad y accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Hola, Vero. Hola, buen día a todos. Sí. Hola, buen día. Y nos queda Tibisay Nadami, descendiente de las naciones Uchi y Cariña. Es técnica en gestión y desarrollo cultural. Inició y acompañó la formación del Centro de Documentación Indígena, pionero en su forma de trabajo intercultural. Ha coordinado diversas muestras sobre artesanía y arte indígena, entre ellas costumbres, que es la que nombrábamos eh, hace un ratito, ¿no? Eh, esto me va a costar mucho pronunciarlo. Bueno, ustedes me corregirán. Ambas presentadas en Casa de las Culturas del Chaco. Es miembro fundadora del colectivo Mis cuya línea orientadora es la generación de espacios de diálogo donde prime la voz indígena y los trabajos realizados por los miembros de las diferentes naciones indígenas. Bueno. Hola a ti. Corrígeme bueno, todas las palabras que hice mal. Por favor. Así que, bueno, ahora la idea es: eh, bueno, vamos a hablar un poquito en torno a las preguntas que, que preparamos. Y para eso la, la dejo a, a y Vos, Yay, si, si querés con, eh, empezar con las preguntas y las vamos como viendo quién quiere tomar la palabra, quién quiere contestar y, y quién responde. Igual, bueno, vamos por ahí. Si se trabó, sigo. Problema. Bueno, sigo, por, bueno, sigo, sigo, sigo ya a las preguntas. Y ahora cuando me incorpores ya ahí. Bueno, a ver. <ríe> la, idea, la idea es simplemente, el que, el que quiera tomar la palabra, o la que quiera tomar la palabra, es bienvenido y bienvenida para, para ir contestando. Entonces... Y, bueno, obviamente, mientras tanto ir o se irá explicando, ¿no?, cuál es el lugar donde trabajan, lo que ustedes quieran comentar al respecto. Entonces tenemos una primera pregunta que es, ¿cómo, eh, según ustedes, ¿no? y según el, el lugar en donde, en donde ustedes este, se están desempeñando, ya sea un programa, ya sea un espacio, un proyecto, un área, ¿cómo se gestiona la relación con, con comunidades indígenas, no?, eh, bueno, la pregunta más larga era cómo se relaciona la gestión, ay, cómo se gestiona la relación de las comunidades indígenas con las instituciones de preservación y producción cultural, ¿no? Pero en el caso de ustedes, ¿qué rol ocupan las comunidades en sus casos? Acá, quien quiera empezar, bienvenido. Bienvenida. Esto no está ensayado. <risa> Puedo comenzar. Obvio. Bueno, eh, primero la, la aclaración. De, de la fonética sería KPGA que está en COM y Nijotas que está en Wichi. Así que listas las aclaraciones. Eh, bueno, con relación a, a cómo se gestiona esta relación, ¿no? cuando uno trabaja en, en un estamento, o sea, en una institución del Estado, siempre hay desafíos muy grandes porque ya hay líneas y políticas de, de trabajo y, al mismo tiempo, no hay líneas y políticas de trabajo establecidas. Entonces, eh, uno tiene que poder um, sortear las diferentes dificultades que pueda establecerse o que uno pueda encontrar. En mi caso, como trabajo en lo que nosotros lo llamamos el programa, o sea, esa es su definición, el programa está en la parte de planificación, lo que nos permite eh, generar las políticas y poder de ir definiendo cómo se va a ir avanzando. Entonces uno puede decir que, bueno, tenemos muchas facilidades. Y aquí es donde viene el gran desafío, ¿no? Cómo realmente uno hace que estas políticas lleguen a las comunidades, pensando que, por ejemplo, en el Chaco eh, hay tres comunidades fuertes, comunidades indígenas, o sea, naciones indígenas, que estamos hablando de los huichí, de los com y de los Mocoy, además de que también están presentes los miembros del pueblo vilela, aunque en una menor cantidad de población, como población. Eh, dentro del estado, como sabemos, se manejan, eh, están los museos, están algunos archivos, está el archivo en realidad no, no varios archivos, está el archivo histórico. Y eh, una de las, de las situaciones que nos encontramos al comenzar este trabajo fue poder eh, dar acceso a las informaciones que habían dentro de estos espacios. Y por el otro lado, ver eh, cómo se analiza esta situación, estas informaciones que hay en realidad, ¿no? porque uno cuando va a un museo eh, siendo occidental o siendo argentino, argentina, este, chaqueño chaqueña, el, el guión lo que te va transmitiendo es lo que se ha transmitido históricamente. Pero uno o una como indígena cuando va al museo puede interpretar y de hecho uno eh, interpreta y analiza desde otro punto de vista. Y eh, esto nos llevó en unas instancias en las cuales tuvimos que desarrollar especialmente el, el, el, como proyecto en inicio, el Centro de Documentación Indígena. Porque esto nos permitía a nosotros dar una visión diferente y más eh, cercana a lo que la comunidad o las comunidades podían transmitir. Este, también nos permitió a nosotros entrar en, en otra situación que fue la de eh, investigar y es allí donde viene el, el, lo difícil, ¿no? cuando uno está investigando, entonces aprende dentro de la gestión que eh, muchas de las colecciones son colecciones privadas, o sea, aunque la información en realidad pertenece a las comunidades indígenas, como su patrimonio fue robado, fue comprado, fue usurpado, entonces las comunidades mismas no tienen acceso a, a su propio patrimonio. Cómo uno gestiona desde, la, desde esta situación nos llevó a nosotros a diferentes trabajos que en principio fue poder eh, analizar, reconocer, contactarnos con los mismos artesanos y las artesanas, revisar fotografías este, y, y ese primer nexo con los y los, las diferentes miembros de diferentes comunidades eh, es lo que ha guiado hasta ahora el trabajo que estamos realizando. Entonces, también la gestión permite que uno pueda no solamente, siempre se habla de revitalizar, ¿no? pero en este caso uno habla de poder colocar en una posición de, de, de, de primera instancia, no puedo recordar la palabra, pero de poder permitirle a la sociedad que pueda apreciar realmente el trabajo que hay de, detrás de cada producción artesanal, de, detrás de cada danza, detrás de cada música. Y eh, además de eso, la gestión, por lo menos la nuestra, intentamos que siempre eh, trabajemos respetando el convenio 169 a través de una consulta previa, libre e informada, que realmente es muy difícil y muy complicado cuando uno está trabajando en estos ámbitos porque requiere tiempo. Y sabemos que en general los tiempos, hay un dicho muy común que es que el tiempo es oro. El tiempo es oro, pero es para ambos lados es oro. Entonces, el, la, los tiempos de la gestión nos permiten eh, ir analizando y nos han permitido aprender mucho acerca de esto, ¿no? Cómo trabajamos con los diferentes pueblos, los diferentes, los y las diferentes referentes de cada uno, pensando en qué es lo que se puede mostrar y que sea consensuado. Eh, porque una forma que uno podría desde el Estado decir, ah, bueno, nosotros vamos a mostrarlo desde este ámbito. Y el Estado mismo tiene muchísima información que eh, pertenece a las comunidades indígenas y que a través de proyectos de revisión de estos mismos, de, de estas mismas informaciones, exposiciones, podría dar una nueva visión y una nueva construcción de lo que es la historia. Así que, bueno, para darle espacio también a los demás y sus experiencias, eh, nosotros hemos ya trabajado con varias muestras, las muestras un, un hecho particular que siempre recuerdo es con relación a la muestra que está pagada, es que habíamos colocado los cuadros, los cuadros de artistas indígenas, a una altura que eh, no es la, la normal o la que está establecida. O sea, en los museos, cuando uno hace una muestra, siempre se coloca en la visión de las personas. Y nosotros decidimos colocarlos más arriba para que cuando las personas viesen, tuviesen que levantar la cabeza y mirar. Esto fue también una forma de, de expresar lo siguiente. Cuando se muestran las artesanías, se muestran a una altura que ni siquiera es a la visión, sino hacia abajo. Entonces poder cambiar la perspectiva del que está mirando, cambia también la forma en la que estamos transmitiendo. Y bueno, esos son... Eh, cuando hablamos de la gestión, hablamos de ir creando estos espacios donde se pueda influir en la visión del colectivo, que sea la sociedad misma la que pueda comprender y entender y ir cambiando de a poco esa concepción de lo que es la producción indígena, de lo que estamos transmitiendo culturalmente y de ir generando estos espacios que muestran una calidad en lo que se transmite. Eh, también esa es otra visión, ¿no? Que cuando uno gestiona, eh, gestiona para que la producción que se realiza, aunque la palabra producción es. Pero esta, estas producciones realmente muestren, pongan en valor lo que se está transmitiendo. Y que no sea exotizante, porque también ah, la forma en la que uno gestiona también puede transmitir la exotización, la discriminación o no. Y encontrar estos estas instancias, estos puntos donde uno puede cambiar el, estas percepciones ha sido un, uno de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y ser gestora cultural, que además es indígena, que trabaja en un programa indígena, también lleva esta, toda esta doble carga, ¿no? De pensar de, bueno, este, tengo que posicionarme desde nuestras culturas indígenas y al mismo tiempo responder a las lógicas eh, que no son indígenas, entonces crea esto de poder repensar la gestión. Y es construir caminos, es constru ir construyendo caminos. Ay, qué lindo lo que contaste. Nada, para, para seguir pensando, creo que acá varios, varios hicieron así con la cabeza, como diciendo, sí, sí, me pasa, sí, ¿Sí? tal cual. Así que, Lucas, Silverio o, o Verónica si quieren tomar ahí la palabra para acotar algo de, de sus espacios con, en, en relación a esta pregunta, a ah, todo suyo. A ver quién. Adelante cualquiera. Bueno, <risa> no sé. yo, nah. co como los nombraste primero, pensé que iban primero, pero bueno, eh, yo trabajo en un museo de antropología de la Universidad de Buenos Aires, es decir, que es un museo tradicional, que, que tiene una historia de más de 100 años, y que desde hace varios años viene intentando repensarse. Pero ser parte de un espacio como ese implica también algunas tensiones equivalentes a las que nos planteaban. Eh, y tiene como también estos desafíos de pensar, bueno, cómo son vistos los museos en nuestra sociedad, como un lugar de saber, como un lugar eh, legitimado, nos permite pensarlos como una herramienta para poder plantear otras narrativas. El tema es cómo se van construyendo esas narrativas y con quiénes. Eh, yo trabajo en un área que es el área de acción cultural, y voy a participar hoy pensando en mi trabajo específico, que tiene que ver con actividades educativas, culturales, y en algunos casos también he participado en la producción de exhibiciones. Pero hay mucho otro trabajo que se hace en el museo, del que no me corresponde hablar, ¿no? pero que digo, seguramente va a ir apareciendo en algunos aspectos. Eh, pensaba en lo que decía Tibisay en relación al cambio de enfoque, ¿no? En un, y, y en, en el paso del tiempo, a partir de cómo se fueron modificando las cosas en el museo. Eh, con la vuelta a la democracia empieza un proyecto en el que, en primer lugar, lo importante era salir como de esos modos de categorizar a los pueblos indígenas eh, aislados, sin dar cuenta de las transformaciones, pensando más en el pasado que en el presente, entonces las primeras exhibiciones de los años, fines de los años 90, a lo que intentaban era acercarse a los procesos históricos, poder pensar no en pueblos genéricos o descaracterizados, sino pensar en las relaciones y los conflictos que atravesaba cada sociedad en particular. Y en los últimos años, pensando en esta muestra que mencionaba Angie al presentarnos, que era desafiando al silencio, pueblos indígenas y dictadura, pero también en una exhibición sobre fotografías chaqueñas que se hizo en conjunto con Morita Carrasco y con otro equipo de la facultad, eh, aparecen estas consultas, ¿no? poder pensar, bueno, podemos mostrar estas fotos, cómo, de qué manera, cómo plantear eh, las continuidades, cómo poder pensar que hay elementos que hay que tener en cuenta porque es una ciudad en la que lo indígena está invisibilizado, es una ciudad en la que muchas veces eh, cuando hacemos visitas guiadas aparecen muchísimos prejuicios e ideas vinculadas a, eh, a que estos pueblos hoy no existen, a que ciertos reclamos son recientes u oportunistas, eh, hay desconocimientos sobre qué es la educación intercultural bilingüe. Entonces, para nosotros, trabajar en, en términos de poder incorporar otras voces implica, por un lado, eh, en términos de lecturas, ¿no? La primera cuestión es la formación del personal, pensar, bueno, ¿qué necesitamos saber para acompañar estos procesos? Pero además necesitamos corrernos necesitamos salir de la escena, entonces desde ese lugar lo importante es poder ir generando, y en eso venimos trabajando, distintas actividades donde no sea el personal del museo el que habla, sino que son referentes de diferentes comunidades que pueden realizar talleres, charlas, conferencias, y como hay distintas formas de entrada, no hay algunas charlas o algunas actividades en las que el museo intenta Justamente por este lugar que, que tiene como institución llegar a personas que tal vez no tienen información específica y, eh, por ejemplo, desde lo virtual, realizar entrevistas, las últimas sobre la ley 26.160, por ejemplo. No pensar en bueno qué está pasando y, y, y de qué manera podemos servir como caja de resonancia. Eh, nadie necesita que le demos voz. Sí lo que podemos es... Ayudar a que esas voces lleguen a otras personas que tal vez en los propios espacios de referencia no van a estar, digo, tal vez alguna persona no entra a eh, la página web o al Facebook de una organización en particular, pero entra a la del museo y después va a la otra. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es poder facilitar ese, esa intermediación en el sentido de decir, bueno, este es el museo, está disponible para hablar de estos temas y... Eh, servir como ese espacio en donde eh, algunas voces tengan eh, un, un eco en espacios diferentes a los que llegarían. Solo eso. Bien. Bueno, ahí Lucas y Silverio si quieren comentar algo. Mapuche es un guan, peita mapuche en EIN femuta mapuche es un muqueín, cheuchi Mapuche es un Peita en el chamkawin, peita kimui inta ti, peima y chilemay. Peima kimni y peita trawal tawal, peita chamkawal, peita fachanta y may. Peima y Eita, que le museo en y que museo en activo, y que museo que museo museo museo en en y Bueno, no sé cómo decir las palabras en, en lengua, documentar que. Esto, estas posibilidades de trabajar el registro, la documentación, el archivo, son muy esperanzadoras para los pueblos originarios de, del país y del mundo, porque es, hay que decir que las lenguas se están perdiendo, que rela, las relaciones de poder que, de los cuales los museos son, son testigos eh, han generado esas condiciones, eh, y también decía que los museos son los testigos del genocidio, que los primeros museos estuvieron en las casas de los genocidas, de los asesinos, de los indígenas, que lo, las piezas indígenas y cráneos y huesos fueron los trofeos de guerra de las primeras familias patricias de este país. Y bueno, eh, no quisiera eh, borrar la sonrisa de, de los rostros del comienzo, pero sí eh, mencionar esto como parte también del contexto para que no sea una, una mera intelectualización, ¿verdad? Eh, los genocidios indígenas siguen impunes por eso está muy bueno esto de empezar a pensar la reparación histórica ¿qué es la reparación histórica? ¿o qué va a ser? ¿o qué puede ser? así que me, me alegra mucho encontrarme con, con Verónica con quien hemos compartido eh, ceremonias en el Museo Etnográfico mediante la posibilidad de, de usar las piezas del museo a partir de, de seguir la, las señales y la, la cosmovisión indígena eh, yo creo que ese es un, es un gran ejemplo que en el tiempo va, va a cambiar la, la situación y va a permitir otro, otro acceso a los, los museos. Eh, sin embargo, también es preciso decir que la mayoría de las piezas siguen estando en, con, en colecciones privadas, clandestinas o ilegales, o no declaradas, como se las quiera nombrar. Eh, por eso es que hay mucho, mucho para trabajar en términos de idioma, y en términos de piezas, como para decir objetos, porque nosotros no decimos objetos, sino que todo tiene vida, todo tiene un sujeto. Una cerámica tiene vida, tuvo agua, tiene aire, tiene tierra. Eh, una platería, un metal también tiene energía. Una madera eh, sigue viva para la cosmovisión indígena. Entonces, también es una manera de, de romper lógicas, de cambiar otros, otros conocimientos. Y este encuentro que tiene que ver con el conocimiento también eh, cómo construir formas de, de que el saber sea, ocupe el lugar que, que, que merece. ¿no? Eh, si a partir del saber podemos encontrar eh, la verdad, como se la quiera decir, entonces eh, esto tiene que ayudarnos a construir la justicia también, la justicia para, para los pueblos indígenas, pero también para desandar eh, históricas falacias de la historia oficial y de, bueno, del sistema educativo en general así que agradezco la invitación que me, que me hizo acá Silverio eh, y bueno, eh, ojalá que esto sirva para, para compartir y seguir construyendo juntos bueno, y mi lugar de trabajo es la cátedra Libre de Idioma y Cultura Mapuche y bueno, eh, también siempre he sido de investigador así idóneo, siempre he andado registrando, grabando, así que eh, con Silverio él nos ha ayudado mucho en esta posibilidad de digitalizar materiales eh, inéditos, obviamente en la lengua mapuche. Posibilitar también transcribir, traducir y difundir, que es lo más, lo más importante. Bueno, Antepuy Tañipín. Bueno, continuando con con las conversaciones, me, me encantaría retomar eh, distintas cosas que fueron apareciendo, ¿no? Eh, esto, este trabajo que, bueno, de mi parte estoy haciendo en esta facultad de lengua, eh, comenzó como una propuesta simplemente de, de compartir en acceso abierto eh, algunos documentos que, bueno, que no, no, tenía, no veían la luz, eh, digamos, eh, sobre todo la, el material que, que se trabaja en la Cátedra de Lengua y Cultura Mapuche, eh, los sistemas de información existentes en nuestra universidad, eh, básicamente son para, para difundir otro tipo de, de materiales, eh, repositorios para, para la información académica y científica, eh, las bibliotecas también ya cuentan con sus colecciones justamente para estudiantes, docentes, investigadores pero también vimos la necesidad de, de justamente de darle visibilidad a estos otros documentos y otros saberes que contienen eh, muchos de los materiales que maneja la cátedra y que provienen de, de, la, de primera mano prácticamente de las comunidades, porque la, la cátedra libre y de cultura mapuche que se destaca en la, en la facultad, está integrada prácticamente en su totalidad, tanto por docentes como estudiantes que pertenecen a la comunidad mapuche y que a lo largo del tiempo, eh, ya lleva más de 20 años en la institución, este, han pasado distintos referentes, hablantes del lema mapuche, que hoy algunos de ellos no están y hemos tenido la posibilidad de, de registrar también. Eh, así que un poco la idea original era armar una, una colección o una exhibición de, de este otro tipo de materiales. En parte lo, lo hemos podido lograr eh, haciendo disponibles en acceso abierto algunos, algunos libros, eh, libros originales acá creados en la cátedra, eh, entrevistas, eh, bueno, y incluso las propias clases que, que se dictan. Algunas hemos comenzado a a subirla eh, obviamente ese trabajo la como yo decía antes la institución no está preparada para hacer ese tipo de trabajo es como que como bibliotecario como documentalista o docente es como que hay que militar un poco eh, en los espacios para poder eh, tener el acceso a las tecnologías poder instalar los programas que se requieren eh, bueno y hacer todas las gestiones que que se necesitan. ¿no? Eh, bueno, y esto eh, de alguna manera tiene también el objetivo, eh, como decía Ibizaí, eh, eh, de hacer, poder llegar eh, los materiales, los objetos o los documentos a las propias comunidades, que en muchos casos también tenemos la experiencia de investigadores, docentes que en sus proyectos de investigación o de extensión hicieron eh, registro de, de materiales de lengua y los propios eh, hablantes que, que fueron informantes en ese momento no han podido hasta el día de hoy eh, escuchar o verse eh, en esos materiales. Así que nosotros uno de los objetivos principales que tenemos es, que, es poder difundir en las propias comunidades, en las familias eh, que abrieron las puertas de sus casas, de, su, de sus lugares, eh, para poder difundir eh, esos materiales. Eh, bueno, también es importante, eh, eh, es una necesidad de las propias comunidades de, de Río Negro, de Neuquén, con las que nosotros tenemos mayor contacto, eh, que haya fuentes en las que ellos mismos puedan utilizar también como antecedentes para legitimar sus, eh, en muchos casos, eh, la ocupación ancestral que tienen en sus territorios, eh, por ejemplo, para la creación de una comunidad eh, indígena eh, de forma legal eh, en la provincia de Río Negro, eh, se necesita documentar eh, de alguna manera eh, físicamente, ¿no? con documentos, papeles, eh, eso, ese tipo de, de trámites eh, se logra de esa manera, documentando haciendo una historia, un relato de las comunidades. Así que eh, uno de los objetivos también es poder eh, ser un, una fuente en ese sentido que, de, que esté disponible para, para que cualquier comunidad pueda, pueda contar con esos antecedentes. Ya que en fotografías o en entrevistas eh, aparecerían o aparecen eh, abuelos, bisabuelos del tema joven que hoy está... Eh, al frente de la lucha o la preservación de su, del territorio, de los campos donde han habitado ancestralmente eh, bueno, eso es un poco, en líneas generales de mi trabajo como bibliotecario acá es prácticamente ser un intermediario como decía Verónica también eh, un intermediario entre el material que está circulando, que la comunidad o la cátedra eh, posee o que comparte eh, y nosotros Contar con, con una herramienta eh, en línea para que sea difundido y, y, bueno, que sea conocido. No hemos todavía tenido la posibilidad de, de subir algunos de esos materiales a Wikimedia Commons. Eh, creemos que es una herramienta fundamental para que a nivel global puedan ser conocidos estos documentos. Eh, necesitamos un poco más de, de preparación, de, sobre todo también la traba que... Que tenemos es o a veces el eh, poco el, la precaución de, de que en el futuro no tener problemas con el tema de derechos eh, con las licencias que usemos y eso sí que es algo que lo, lo queremos revisar bien por eso también es que estamos ahí un poco en, a la espera de resolver ese tipo de, de dudas o de inquietudes eh, para comenzar a, a hacer aportes en Wikimedia como eh, bueno, no sé, cualquier otra consulta que surja me pareció muy, muy interesante. Y bueno, también este, en línea con lo que dice Lucas de la reparación histórica, desde la Biblioteca Digital también eh, hacemos, eh, tratamos de que eh, contribuimos a, a otros espacios de la universidad. Por ejemplo, eh, queríamos comentar que en, en este momento eh, se está trabajando para que la lengua mapuche a una de las lenguas oficiales en la universidad eh, y poder eh, además eh, hacer que la lengua mapuche sea una de las materias eh, de idioma obligatorio para los estudiantes de, de la universidad de comago para todas las carreras hasta el momento es una cátedra libre que es opcional cualquier persona se puede inscribir incluso de, de afuera de la universidad y la idea es que en poco tiempo ya Esperamos que este, lo que queda de este año pueda salir eh, alguna ordenanza, alguna una resolución para que eso sea implementado o comience a implementarse en toda la universidad. Eh, que la, la lengua Mapuche sea una lengua obligatoria, eh, que puedan conocer eh, todas las, las personas que estudian, docentes incluso. Bueno, eso es un poco por este lado. La otra consulta. Gracias. Bueno, di, creo que diste pie ahí para, para la segunda pregunta. Por ahí es un poquito más específica, así que nada, quiera si, responder y profundizar sobre eso, bienvenido. Si no, no pasa nada. Es, es un poco hablar... Eh, eh, bueno, ya hay, si querés com comentar la voz, que si no voy a hablar todo el encuentro. <risa> sí, eh, la. Bueno. Este como iba diciendo Silverio y fueron también mencionando los otros invitados. Se trata de, de esta relación ¿no? entre el acceso abierto y, el, y las nociones que hay acerca de la devolución y la restitución de los conocimientos. ¿no? En esta oportunidad, quisiéramos que nos compartieran cuáles son los, los pros, los contras, qué experiencias o qué ideas tienen al respecto de esta relación. ¿no? Ya mencionó uno, Silverio, de de, este, de poder disponer de estos materiales en, en, en acceso abierto, que sería una forma, pero ¿qué, o, ¿qué otras nociones hay al respecto? Eh, yo quería comentar que los, algunos materiales que hemos podido publicar en la Biblioteca Digital como parte del material de la Cátedra ya están en acceso abierto, pero eh, con una licencia que no es de, ¿cómo se le dice? Una, de dominio dominio público, no. Una licencia abierta totalmente. Es una licencia eh, de Epic Commons, eh, eh, no de compartir. atribución, no comercial, y compartir igual. Y bueno, si bien es una licencia abierta, eh, quizás... Eh, tendría que ser más abierta, ¿no? creo yo, por lo que he estado viendo para Wikimedia Commons, esa es una duda que siempre que tenemos y cómo abrirnos más <ríe> el tema de licencia eh, sin tener problemas después de eh, con los autores, entrevistados, y este tipo de, de um, creadores también que, que aparecen en juego en, en este tema de la documentación, de estos documentos. Sí, yo voy a retomar lo que había mencionado Lucas, de pensar el acceso abierto también como una, una forma de hacer una devolución, una restitución a los pueblos indígenas. Sin embargo, hay cuidados y hay acciones que podrían parecer que están muy buenas, pero que tienen que ser repensadas y consultadas con las mismas comunidades pasando muchos desafíos. no? Por ejemplo, a muchas de las informaciones, o sea, de las fotografías, cuando uno ve su epígrafe, su descripción, uno puede encontrar errores. De hecho, uno de los trabajos que hicimos con, con las fotos que han sido liberadas es que eh, el lugar, o sea, daban, decían, esto es el, el pueblo tal, en tal lugar, y cuando uno veía la foto se daba cuenta claramente de que no tenía relación la foto con lo que estaban diciendo. Entonces pensar que si vamos a, a, a ayudar o a promover en la liberación de estos materiales también deberíamos tomar seriamente acciones para que las mismas comunidades que están siendo mostradas, o esos conocimientos que están siendo pasadas, puedan de alguna forma eh, revisarlas. Y, eh, y el otro punto es que hay, los, los y las investigadoras, um, como mencionaba Lucas, en primera instancia no, no han sido exactamente personas que, que han lo han pensado... Eh, como una acción de recuperación de la memoria, sino que eran trofeos de guerra, por ejemplo. Este, entonces estamos hablando de, de que en diferentes lugares podemos encontrar diferentes, no solamente um, informaciones, sino que podemos encontrar partes humanas, podemos encontrar eh, los huesos de nuestros ancianos, podemos encontrar este restos de su vestidura, la, este, cosas que no son lo que nosotros podríamos decir, bueno, si queremos compartir. Pero eso le corresponde decidir a, a los descendientes de ese pueblo. Y el acceso abierto también da eso, ¿no? Uno podría encontrar una foto y te das cuenta de, ah, pero eso realmente debería de haber sido presentado de otra forma, una forma digna, eh, donde se pueda dar la información apropiada y en el ámbito apropiado. Entonces, pensar que cuando uno va a hacer estas restituciones también hay otro, hay un doble impacto porque no es solamente información, sino que lo que trae estas informaciones dentro de ella son el legado de diferentes pueblos. Y Um, esto, pensando en, en las restituciones que se han hecho de, de los restos um, que estaban en el, en el Museo de la Plata, y um, fíjense que eso es solamente una parte de la información que hay en los museos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esta es una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que cuando se pueda liberar estas informaciones para que estas informaciones sean realmente accesibles para nosotros, los descendientes de los pueblos originarios. Porque la otra parte es que somos nosotros mismos los que tenemos más dificultades para poder tener acceso a esa información. Entonces, por un lado está, sí, nos encantaría que esté el acceso libre. Sin embargo, la consulta que se debe hacer es un desafío que hay que, que hay que tomar en las manos de cada uno de los que somos responsables de los diferentes espacios. Y en, en el caso de, de la gestión, del tipo de gestión en, en el que estoy, hay grabaciones de danzas hay grabaciones de, de, de canciones ancestrales y... La persona que lo escucha puede después utilizar eso y cambiarlo y cambiar totalmente el sentido de esta danza, de estas músicas. Entonces, una de las cosas que, que también puede ocurrir y que tenemos nosotros que sentirnos responsables de esta acción es cómo se va a reinterpretar esto, sobre todo si se hace sin la consulta con las comunidades, o, o inclusive con referentes, ¿no? para tener un, una visión más cercana a la comunidad. Porque un referente es precisamente, eso es un referente, es parte de la voz de una comunidad, pero no es la voz en su totalidad. Entonces, eh, estas son dificultades que se dan, o sea, al mismo tiempo que es una justicia para nosotros de poder acceder a las informaciones, pero también las otras personas que van a acceder también van a poder utilizarlo. Claro, va a depender de las licencias que hay, obviamente, de las que se toman. Este, y el otro tiene que ver con, hay documentos um, que muestran um, la crudeza con que se trató a los pueblos indígenas. Y sin embargo, esos documentos, nosotros no tenemos acceso. Pero si un investigador occidental, con todos los títulos, va, puede tomarle fotos puede acceder a esa información y nosotros estamos perdiendo ese acceso y esa información trasciende otros espacios y nosotros seguimos sin esa información entonces estos son por lo menos lo, lo que yo veo desde desde este punto no o sea, cómo uno puede hacer para que al mismo tiempo eh, forme parte de, un, de una política de restitución, ¿no? Una política de justicia social y cultural hacia los pueblos indígenas y no termine convirtiéndose nuevamente en una forma de eh, usar nuestros conocimientos sin nosotros. Bueno, yo les cuento un poquito algunos de los desafíos que por ahí hay del otro lado, ¿no? En el... En el museo se está trabajando en, una, en un inventario de acceso abierto, pero mientras eso se está concretando, hay prácticas concretas en las que yo sí participo, que tiene que ver con que cada vez que uno, una referente de pueblos originarios, se acerca al museo, eh, implica recorrer e implica que el punto de partida tiene que ser... Eh, Intentar construir un vínculo de confianza, justamente porque tenemos una historia encima de la que quienes trabajamos hoy por hoy somos, de algún modo, herederos sin haberla llevado adelante, eh, y nos toca trabajar en un museo donde hay colecciones que pertenecen a distintos pueblos, y lo importante es saber que quien venga tiene que saber qué hay, en primera instancia. Entonces, el recorrido implica las exhibiciones y en muchos casos implica los depósitos. Y eh, en ese recorrido claramente surgen como ciertas situaciones de, de, de mucha alegría, y no lo digo en un sentido romántico, sino de pensar en que aparecen realmente objetos que son muy hermosos, que tal vez incluyen técnicas que... Eh, en algunos casos hoy son, no son tan comunes, entonces por un lado aparece la, la alegría de que esos objetos existan, pero también existe claramente la situación de decir por qué están acá o por qué están mostrados de este modo. Entonces, eh, o la necesidad de avisar. Digo, cuando Lucas nos una de las veces en las que estuvo en el museo, por ejemplo, nos decía, bueno, esto que es de tal pueblo, yo le voy a avisar a esta persona, si no me equivoco. Y entonces, bueno, había ahí como... Hay muchas cosas que se ponen en juego en esos recorridos. Por un lado, tiene, para mí tiene que estar, creo que en la misma línea del acceso abierto, esta cuestión de la transparencia. Eh, por otro lado, algo de lo que decía Tibisaide, que claramente, como todas las comunidades no son homogéneas entonces nos ocurre que ciertos referentes consideran que algunas prácticas son apropiadas, que coinciden con ciertas interpretaciones y hay otros que plantean que no por ejemplo, en el museo se hace una en todos los agostos se hace una ceremonia de la Pachamama no la hacemos nosotros, claramente quienes quien oficia la ceremonia el museo pone el espacio invita, pero la intención es que quienes se han escuchado son quienes ofician y, y un grupo de, de referentes indígenas urbanos. ¿no? Y parte de lo que ocurre ahí, de lo difícil, es que para algunas personas es algo valioso porque pueden compartir parte de, de su cosmovisión, de sus principios, de sus creencias, y para otros no se sienten tan cómodos porque, eh, y es también nuestro temor, cómo hacerlo de manera respetuosa para que no se transforme en un espectáculo. ¿No? Entonces, hay ahí como tensiones en las que aparecen estos aprendizajes que solo se van resolviendo a partir del diálogo. Entonces, eh, pensando en, en cómo, cómo nosotros pensamos esta cuestión de, del acceso, lo principal es que todo el mundo sepa qué es lo que hay, que sea claro cómo llegaron esos objetos al museo, y que mientras estén en el museo, cuidarlos de la mejor manera posible, e incorporar cambios. Por ejemplo, hay cuestiones hasta en el trato y el modo de pensarlos, que nosotros llamamos objetos. Digo, eh, yo no puedo volver, no puedo entrar al depósito de etnografía después de haber conversado con Lucas del mismo modo. Y mis compañeras que trabajan en conservación, por ejemplo, tampoco. De hecho, han incorporado algunas cuestiones que pueden parecer pequeñas, pero que en nuestro modo de pensar no lo son tantos, como ciertos saludos, ¿no? O ciertos pedidos de permiso para tratar ciertas piezas. O pensar en, bueno, hay situaciones en las que para nosotros es, es un profundo aprendizaje, como que esta cuestión de pensar en el acceso abierto no solo es un acto de justicia que se sepa qué es lo que hay ahí, sino que en esos diálogos lo que podemos es aprender y cuando nos toca eh, compartir información, transmitir información, ser mucho más cuidadosas y cuidadosos con lo que decimos y cómo. Eh, yo quisiera agregar en esto que viene diciendo Verónica, que sí, son cosas nuevas, son formas nuevas, protocolos nuevos, eh, inclusive en esto de, de poder sumar la, la lógica indígena. ¿no? Y, en, en, y en el buen sentido, ¿no? no imponer una cosa sobre la otra, sino encontrar un, un punto de equilibrio. Eh, las restituciones que está realizando el Museo de la Plata ya hace un tiempo vienen, vienen siendo cuestionadas, y ahora eh, con mayor firmeza. ¿Por qué? Por, eh, principalmente creo yo porque se descontextualiza el, el, el, el, el, el contexto de donde fueron eh, conseguidas esas piezas. Eh, no se puede devolver un, un cráneo de un, de un ser humano asesinado en un museo. Tiene que haber un, un informe, tiene que haber una investigación, pero sobre todo tiene que haber justicia. Pero además también tiene que haber una perspectiva científica desde, desde la parte indígena. Porque no nos sirve de nada que agarremos todo lo que hay en los museos y los enterremos, y, y perdemos todas las posibilidades de investigar, de saber cómo fueron nuestros antepasados, eh, y demás, ¿no? Eh, yo es como que siempre busco lo, los puntos de equilibrio, y no me parece ni una cosa ni la otra. No, no, no me parece que, que el, el Estado se saque una papa caliente porque muchas de las colecciones son pruebas de este genocidio, entonces eh, ya no está en el museo, ya desaparece la institucionalidad, eh, lo la, la devolvemos, porque además eh, en esto de la consulta libre, previa organizada, en el, el convenio 169 como marco legal, pero sobre todo el interior de las comunidades es, un, es una, una complejidad muy grande, no hay un acuerdo entre los pueblos, eh, ni tampoco hay un acuerdo, una, una perspectiva, digamos, a nivel nacional, sino que es todo algo que se va a ir construyendo en el tiempo. Eh, y yo creo que, eh, insisto en esto, que los indígenas tenemos que ser también eh, eh, parte de las investigaciones y de la construcción del conocimiento en todas las etapas, ¿no? Desde informantes claves a, a, o a, a coautores de los artículos. Porque los indígenas seguimos estando ausentes en las bibliografías de los papers, eh, ¿Cuántos papers hay o documentos de interculturalidad, de plurilingüismo? ¿Y cuántos indígenas aparecen citados en la bibliografía? ¿Aparecen mencionados como informante en el texto, en algún lugar? Muchas veces no queda claro ni, ni el espacio, ni en dónde es, ni el nombre de la persona, ni demás. Que son datos muy relevantes para los indígenas. Y quisiera cerrar con esto. Eh, ¿Por qué? Porque los, los indígenas, los pueblos indígenas, estamos construyendo nuestra historia. Nuestra historia ha sido desmiada, diezmada, nuestro conocimiento ha sido desperdigado. Entonces, cada dato, como decía acá la, la compañera, por ejemplo, de una fotografía, puede servir para la reconstrucción de un árbol genealógico familiar, como decía Silverio, Puede servir a la reconstrucción de un desplazamiento, de migraciones, de, de evoluciones, de cambios y demás. Pero por otro lado, la gran preocupación de la folclorización porque es muy triste encontrar los instrumentos sagrados o las canciones sagradas eh, remixadas o editadas en, en discos totalmente de, de, desconectados de lo indígena, como algo accesorio, eh, sin embargo cuando estrellas de rock han quemado Biblias en escenarios han sido repudiados por el, por el mundo entero, pero nosotros permanentemente vemos profanado ¿no? nuestra, nuestra cultura y todavía falta un marco legal que, que controle eso, vendría a ser el copyright indígena, que sería claramente comunitario o de otra forma, pero bueno, eh, se va avanzando eso. Me parece importante lo que dice también la compañera de ir viendo como el doble impacto, ¿no? el para afuera, pero también el para intra, intracomunitario. Y en ese sentido también quisiera decir que hay muchas investigaciones de muchos investigadores que en el pasado tenían otra, otros paradigmas de investigación y demás, que no son públicos. Entonces es necesario también que le, las investigaciones o los trabajos de campo de investigadores del pasado tengan acceso abierto a las comunidades indígenas. Por decir un ejemplo, tenemos el célebre caso acá de, de Rodolfo Casamiquela que hizo mucho trabajo de campo, pero ese trabajo de campo, él murió. Pero nosotros no sabemos dónde está el trabajo de campo, ni dónde están esas grabaciones, quién la tiene, si es acceso libre o no. Eh, la realidad es que hay muchas familias que fueron registradas y no obtuvieron no, no copia de sus, de sus ancestros. Entonces es necesario también legislar y avanzar sobre eso. Bien. Eh, bueno, vieron cómo se va conectando todo lo que estamos hablando. Eh, obviamente, si alguien quiere decir algo más, no es que haya que pasar, si sí o sí, otra pregunta podemos seguir conversando sobre esto. Eh, no sé, ya ahí si sí anda medio. Ya ahí está como con algunos temas de conexión, así que nada, no la quiero sobrecargar con, con, con la charla. ¡Ah, ahí estás. ¿Querés seguir vos o sigo yo como quieras? Bueno, vamos con. No, ideas súper interesantes las que están surgiendo, la verdad. Yo estoy así como. Más allá de que somos co organizando con y la realidad es que estoy aprendiendo muchísimo de todo lo que están diciendo. Así que, de mi lado, sinceras gracias por sumarse y por, por abrir esta conversación con nosotros y con las personas que están mirando y que, que verán después también. Así que, bueno, ahora viene una pregunta. Eh, la querés hacer vos? Ahí, lo logré. Gracias. Bueno, como decía Angie, la, lo que están diciendo está muy relacionado y justamente con esto último que estaban mencionando acerca de las piezas ¿no? y, y de las investigaciones. Entonces, ¿qué desafíos encontraron a la hora de investigar estas piezas que pertenecen a los pueblos indígenas y a la hora de producir los materiales de difusión? que incluyen estos con otros, ¿no?, los conocimientos de los pueblos indígenas. Por ahí, eh, ay, perdón, me cayó la cámara. Eh, no, sé, no sé si a la hora de investigar, en mi caso, como... Eh, como a la hora de documentar, digamos, eh, mi experiencia con algunos materiales, eh, me he encontrado con la falta de, de datos, ¿no? De, eh, y tengo el, el audio, eh, sé quién me lo dio y sé quién es la persona que habla, pero falta información. A veces, eh, para, por ejemplo, para los lingüistas, acá en el ambiente en el que nos manejamos nosotros es importante conocer al hablante un poco más ¿no? saber la edad que tiene eh, el nivel de escolarización estas cosas que al, en el mundo académico a veces son eh, interesantes no sé si, si las comunidades a veces eh, lo necesitan a esos datos pero me pasa que a veces hay que empezar a hacer un rastreo también una investigación de ese documento que uno tiene eh, ver si, si puede encontrar a otros participantes que estuvieron en el momento de de la grabación. Eh, siempre aparecen otras personas eh, en la escena, por decir así. Eh, bueno, eso es uno de los inconvenientes. Eh, a raíz de eso, eh, hace un par de años hicimos una capacitación con la doctora Lucía golucio sobre documentación etnolingüística y ella nos entregó eh, herramientas ¿no? para, para ir mejorando este tipo de, de trabajo. Eh, en base a eso hicimos una, en uno de los proyectos de extensión eh, que tiene que ver con hacer registro de materiales en la, en la comunidad, eh, hicimos una guía, eh, una guía para todas aquellas personas que quieran hacer eh, un registro que tenga un fin después de difusión. ¿no? Así que en la guía esa se contempla desde el uso del, de cómo poner un micrófono, cómo poner el celular, a a otras cuestiones, averiguar en el momento de, la, de hacer el registro eh, otros datos de, del hablante, puede ser en la misma entrevista o, o fuera de, del, del momento de la grabación. Eh, eso creo que es fundamental y también eh, en esto siempre hacerlo eh, con el acompañamiento de alguien de la comunidad. En el caso nuestro, en el que trabajo yo creo que es una... una pues es una cuestión bastante privilegiada la que tengo, porque trabajar con Elisa, que es la otra docente de, de Lengua Mapuche, compañera de Lucas, y Lucas, eh, ellos son como el nexo con todas las personas y referentes de la región prácticamente, porque son muy, muy conocidos eh, en todos lados acá, y, y, y bueno, y además eh, hablantes de la lengua y con conocimientos, eh, entonces cualquier duda que surge... Eh, están ellos como primera primera fuente eh, eso bueno a, además de tener la posibilidad de conocer la lengua mapuche y la cultura creo que como documentalista que trabaja con este tipo de materiales uno no puede eh, no puede dejar de, de conocer la lengua por ejemplo. ah con respecto a eso de la lengua también eh, las comunidades valoran mucho los distintos sistemas de escritura que cada uno emplea eh, por ejemplo, en la lengua mapuche hay, no sé, por decir, cinco, seis, siete propuestas de, de escritura para una misma lengua. ¿no? Están las propuestas del lado de Chile, de acá de Argentina, se eh, cruzan así. Y nosotros mismos acá en la, en la universidad eh, también a veces hemos intentado hacer nuestro propio grafemario. Y a la hora de documentar, eh, siguiendo las, las reglas por ahí de catalogación, con la documentación más así de trabajo bibliotecológico, eh, siempre tratamos de unificar no para poder, eh, o, o tenemos esa idea de, de tener un vocabulario controlado para, para identificar los nombres de las comunidades, eh, los nombres de la ceremonia, de los autores, autoras, de los referentes, y esa es una es un problema también, eh, hay que ahí tomar decisiones, eh, tener un criterio, consultar. Así que, bueno, son cosas que van apareciendo, les digo así, me metí por ahí en cosas muy puntuales de algunas problemáticas que voy encontrando en la medida que tengo que hacer el trabajo de, de documentar o de catalogar algo para subirlo a la red. Sí. Um... Creo que en primera instancia el desafío más grande es la accesibilidad a diferente información informaciones. Eh, pensando que trabajo en el Instituto de Cultura y el primer material con el que podemos, tenemos cierto acceso son las producciones culturales. Entonces, ¿por qué la accesibilidad? Porque la, el Instituto de Cultura tiene poco tiempo de creación y um, no está reglamentado que se hace con las producciones que se realizan o con los trabajos que se realizan con las comunidades o para las comunidades o por las comunidades. Este, diferenciando que cada uno de esos da un producto diferente. Eh, y a veces tenemos la posibilidad o algunos ver lo diferentes departamentos del instituto tienen la posibilidad de trabajar con colecciones privadas, pero eso no significa que nosotros que estamos dentro del programa Pueblos Originarios podamos acceder a eso. Entonces tampoco hay una política unificada acerca de cuánto acceso se tiene de, lo, de los materiales a los cuales se pueden acceder en el mismo instituto. Eh, por otro lado, es bueno, aunque ya lo mencioné, ¿no? la, la falta de información apropiada, que, pero más relacionada con lo que dice Silverio. Eh, aparecen grabaciones de personas y no tienen nombre y apellido completo, por ejemplo. O no está la fecha en la que se realizó. O este, dice Pueblo Huichí, puede o no puede ser un referente del Pueblo Huichí. Eh, son situaciones en las que hemos vivido. Y después está esta otra, otro que hemos encontrado es que eh, hay traducciones que se han realizado y que cuando uno habla con los referentes, con los traductores con los que estamos trabajando ahora, ellos en algunas ocasiones han dicho, no tengo idea de lo que dice allí. O sea, que la palabra que está allí eh, no la conozco en mi idioma. Y, y esto da, da cabida a, a ver ¿no? cómo se liberan la, los trabajos y quién puede cargar esa información. Entonces, eh, en, en otros casos dicen, no, sí, está muy bien, está muy bien traducido, solamente tiene este, un error en la, la puntuación o en el tipo de letra que se usó. Pero en otros no, o sea, hay todos esos extremos. pueden hacerlo bien, más o menos, o no. Y, Creo que algo que también hay que que se tiene que comenzar a trabajar es esto de tener una línea definida de qué se va a hacer con los materiales que son producidos. Eh, porque mismo dentro del instituto tenemos estas dificultades. ¿no? No, no, no, se, no hay un acceso libre de los resultados que se han dado en diferentes proyectos. Entonces hay proyectos muy buenos o han resultado en unas muestras muy interesantes, muy dignas. Eh, sin embargo, el, el proceso previo o lo, los y las referentes con las que se trabajó no están presentes. Y entonces cuando uno quiere buscar más información al respecto, tiene la primera dificultad de saber con quién trabajaron. Y la segunda dificultad es este, realmente una vez que uno sabe con quiénes, que cuánto realmente hizo la persona indígena y cuánto hizo el no indígena. Entonces, estas dificultades ¿no? en cómo se transmite, cómo se trabaja, cómo se va relevando la información, cómo se elaboran esos informes y quiénes pueden tener acceso, es muy desafiante para todos nosotros y nosotras. Um, y el otro es esto que tiene que ver con cómo utilizamos las imágenes, ¿no? Eh, a veces hemos visto producciones donde a, la forma en la que se usa, y esto separándolo de la exotización también, ¿no? Muchas veces se toman fotografías de niños o de abuelos y no, nunca se les preguntó a ellos si se podía tomar esa foto y, y si se podía compartir esa foto. Entonces... Entonces, por lo tanto, tampoco ahí sabemos de quiénes son esas fotos. ¿no? Pasa muchas veces que vemos un flyer institucional, este, vemos una cantidad de personas y dice, esto pasó en, en una comunidad. Pero te quedas viendo, pero esa persona yo la conozco y sé que no es de allí. Entonces, eh, intentamos, en, sobre todo con la producción, que hacemos nosotros que la información sea fidedigna, que las imágenes que se transmitan también sean imágenes dignas, que las personas que a las cuales o con las cuales trabajamos para hacer alguna difusión nos den su permiso para poderlas realizar y que sepan dónde se va a hacer la, la proyección o hasta dónde va a llegar su, su información con los conversatorios, por ejemplo, eh, la persona misma elige su foto. Y, y esto parece muy sencillo, ¿no? porque seguramente la mayoría de los que estamos acá nos preguntaron qué fotografías podían usar con nosotros. Pero cuando hablamos de los pueblos indígenas, por lo general, en las difusiones del Estado, simple y llanamente largan una foto. O sea, no hay una diferenciación, no hay un respeto por quién por las personas que están dentro de la, de la fotografía o de la publicación. Y, y, y esto también es, es ahora otro nivel que tiene que ver con que en nuestra provincia hay tres idiomas oficiales, tres idiomas indígenas oficiales. Sin embargo, la producción que hay en cuanto a difusión, por lo general no ocupa los tres idiomas. Y en su mayoría no ocupa ni siquiera un idioma indígena. Entonces son desafíos muy grandes cuando uno dentro del Estado tiene que hacer una producción, porque muy recientemente tenemos tres traductores con los que trabajamos y este, los tiempos, vuelvo a repetir, este, bueno, vamos a hacer esta producción, vamos a hacer la traducción, vamos a hacer la, la, la publicación y se hace una revisión para que realmente coincida con la, la información que se quiere dar y, y esto otro nos lleva a otra situación a veces nos piden a nosotros que hagamos traducciones que ahora estamos trabajando en esa parte no, no se hace mucho hacia el exterior o sea no es que alguien puede venir y pedirnos una traducción eh, porque los traductores están para trabajos oficiales y, eh, la forma en la que se quiere transmitir la información no tiene que ver con lo que piensa la comunidad. Eso para nosotros es un doble desafío porque tenemos que pensar eh, en qué punto uno va a poder eh, realizar las traducciones y o realmente el trabajo está en poder trabajar con la comunidad para que se transmita lo que la comunidad piensa acerca de esa situación y esto tiene que ver mucho con las discusiones que se hacen de algunas leyes algunos um, accesos que se tienen a cierta um, bueno voy a decir a, a, a la aplicación de ciertas leyes ¿no? um, la forma en la que el blanco transmite el occidental transmite la información es lo que para los pueblos indígenas puede ser bastante irrespetuosa. Entonces, esta negociación también nos lleva a nosotros como dentro de la investigación a pensar, bueno, ¿esto lo transmitimos así o lo transmitimos de esta otra forma? Y tiene el, es, es una de las dificultades porque el tiempo que se para hacerlo, incluso hay producciones que directamente no, no se puede acordar, entonces dejamos, la cerramos, o sea, tenemos parada porque tenemos todo hecho escrito, pero este, la comunidad dijo, este, bueno, realmente eh, la forma en la que está dicho eso, nosotros no estamos de acuerdo. Entonces somos nosotros mismos los que estamos en, este, este, en el espacio de trabajo los que definimos, bueno, está bien, nosotros vamos a acompañar la decisión de la comunidad, y, y es allí donde está el respeto también, ¿no? Que uno como investigador tiene que pensar también que uno es el dueño de esa información. Que cuando nosotros revisamos investigaciones de otros investigadores no indígenas y encontramos las interpretaciones de ello, nos sentimos en, en, esta, en este nuevo punto que eh, es un punto en el cual nosotros podemos decir, bueno, con el conocimiento que, que se tiene de la comunidad, con el acceso que podemos trabajar con las comunidades, sabemos que lo que está diciendo está mal interpretado. Entonces, eh, son dificultades para nosotros porque ya está escrito. <risa> entonces Y cómo nosotros vamos a plantear esta información son los, los grandes desafíos. Muchísimas veces nos pasa que cuando se hace la transmisión de cierta información ¿no? o el valor de cierta pieza, eh, se llama a referentes no indígenas, a artistas reconocidos, por ejemplo, o a expertos en patrimonio, y la visión del indígena, la voz del indígena no está. Entonces, y, y esto... Cuando uno trabaja la investigación, entonces también piensa en esta otra situación. Nosotros cuando trabajamos con un grupo de referentes o una comunidad, nosotros como, como investigadores pensemos en esto de la coautoría, porque lo que está haciendo la otra persona es transmitiendo su conocimiento. Y si estamos consultando con ellos a través de ese trabajo, ellos son coautores no solamente son los informantes, como se les llamaba antes. Entonces, son muchas tensiones con las cuales tenemos que trabajar, que me parece lo más apropiado, ¿no? porque en tanto y en cuanto seres humanos tenemos diferentes tensiones con las cuales nosotros mismos vamos trabajando, pero también así en los diferentes espacios de trabajo, como hace uno... Eh, para no incumplir ciertas normas de copyright, por ejemplo. <risa> y eh, poder hacer una transferencia real de la información. Eh, hay libros, hay tanta información a la que uno eh, sí tiene acceso, pero que debería de poder ser revisada y contada. Creo que en este aspecto de... de eh, ¿Qué podemos producir en la difusión primero hay que tener en cuenta esto no de la consulta con los referentes las referentes eh, la dignidad de la transmisión de la información ese respeto que tiene que darse en cuanto a la autoría de las personas y, y, y ponerlos en primer plano no poner a cada persona que está trabajando con uno en primer plano no es, eh, tenemos que cambiar esos viejos paradigmas donde el investigador era él o la dueña de la información y era él o la que decía esto es así y fin, no hay otra alternativa porque él fue el que lo escuchó o ella lo escuchó. En general era él el que lo escuchaba. Este, este, también son, son las prácticas de investigación ¿no? que uno puede diferenciar cuando fue un hombre o cuando fue una mujer por la forma en la que se transmite. Eh, y, y después que la, la, estas, estos materiales, en, en, por lo menos los que nosotros producimos en primer caso, tienen que ser para la comunidad indígena, pero la comunidad no indígena tiene que poderla entender. Entonces pensar en que est estén todos los idiomas presentes y que la transmisión sea la apropiada es... Eh, un gran desafío, pero que en la práctica, a medida en que más veces lo vayamos realizando, entonces va a ser algo cotidiano. Y, y esto también tiene que ver con, con la planificación, ¿no? Uno planifica a principios de año qué y cómo vamos a ir transmitiendo y esto nos va a permitir tener los espacios suficientes para poder ir realizando esas producciones, para poder haciendo la consulta. Este, y poder llegar a buenos productos, productos que sean consultados. ¿no? no me gusta usar la palabra producto, pero al final es la, la que tengo más a mano. Y esto tiene que ver también con lo que uno recibe ¿no? en la institucionalización. Creo que para los profesionales y las profesionales indígenas es un debate constante. Este, lo que uno recibe de, dentro, de las, dentro de las, de los, del sistema educativo y después cómo uno hace para transformarlo, o sea, cómo uno va descolonizando su propia mente a través de las herramientas que uno va recibiendo. Y allí vamos preparando a una siguiente generación, una generación donde eh, ya estos debates no, tienen, no, no estarán, ¿no? porque ya en conjunto más profesionales de diferentes espacios habrán podido dar ese paso de eh, acompañar a la liberación de las informaciones que están en los diferentes lugares. Eh, nos ha pasado con, con el CDI especialmente que estudiantes de bilingües interculturales de los diferentes centros van y nos preguntan informaciones que uno eh, de forma prejuiciosa puede decir, ah, pero ustedes deberían saberlo. Eh, pero la realidad es que hay informaciones que... Eh, o porque son urbanos, o porque sus generaciones han sufrido tanta discriminación y tanto sometimiento que la memoria mismo ha quedado atrapada precisamente en esos libros de los investigadores, libros a los que no tenemos acceso. Entonces, también nos ha pasado gratamente que cuando hacemos las muestras y las compartimos con estos mismos estudiantes, ellos pueden reconocer a familiares y eh, y pensar, ah, pero esta persona hizo esto, y, y contextualizar, ¿no? Porque lo, los desafíos de generar leyes, de establecer esa ley, y que esas leyes, eh, entenderse ellos dentro de ese espacio, ¿no? Bueno, yo tengo ahora la, la posibilidad de estudiar mi idioma y en mi idioma, porque estas personas en un principio lo iniciaron, iniciaron ese proceso. Entonces, poder contextualizar también la, la historia que existe, la nueva historia que estamos generando, eh, es otro desafío que uno tiene que dar cuando uno trabaja en una investigación, pero también en la forma en la que la vamos a difundir. Porque son reinterpretaciones también. ¿no? Y luchar mucho con lo que es la apropiación cultural que va ocurriendo sistemáticamente sobre todo lo que tiene que ver con la cultura indígena. Así que, bueno, creo que es por ahora todo. Gracias. A ver, ahí veo. Bueno, sí. yo no tengo tanto que decir después de Chivisay, obviamente, eh, sí me gustaría poder pensar que desde algunos museos y algunos y algunas investigadoras intentamos no pensarnos como protagonistas, pero sí como aliados, como poder pensar en qué podemos aportar en estos procesos. Y pensaba, desde lo que es la educación en museos, que es muy complejo cómo hacer muchas veces para, para hacer una transmisión adecuada sobre la historia y el presente de muchas sociedades, sobre todo en museos como el que yo trabajo, que dan cuenta de múltiples sociedades y momentos muy distintos de la historia, y pensaba que para mí hay como dos desafíos pequeños, pero que no son menores, que tienen que ver con no presentar objetos desvinculados de las personas, es decir, no son solamente objetos, sino que detrás hay decisiones, creencias, saberes, Formas de producción, entonces muchas veces, por ejemplo, eh, poner énfasis en esos saberes necesarios para que esos eh, objetos, piezas, estén, hayan sido producidos, permite también como ir horadando ciertos prejuicios o ciertos estereotipos con los que se han pensado estos pueblos. Y la otra cuestión es no desvincular pasado y presente, eh, poder pensar que... Eh, los, aun cuando hablamos de procesos históricos muy antiguos, a veces por ahí nosotros vamos a estar hablando, no sé, en una sala sobre arqueología de lo que hoy es el noroeste argentino, de procesos históricos que han ocurrido hace 5.000 años, 4.000 años, 2.000 años, bueno, que hay también eh, cambios y continuidades, que como una alerta importante es poder plantear que no que todas las sociedades se transforman y hay eh, y tienen derecho a transformarse, todos tenemos esa posibilidad, pero que también hay algunos elementos que dan cuenta de una continuidad y de esa ancestralidad, eh, y en, en un contexto como el nuestro no es menor que eso esté presente. Digo, hay miradas muy prejuiciosas que a veces podemos aportar a que se vayan como resquebrajando un poquito. y y sumo al desafío del tiempo que incluía Tibisay y al de ir apre, aprendiendo en los procesos, ¿no? Que en este transformarse necesita tiempo, aprendizajes, diálogos, sumo de mi lado. Eh, también cuestiones vinculadas a recursos. Porque así como ella nos hablaba de que hay tres traductores, si no entiendo mal, eh, tal vez esos tres traductores no alcancen. Digo, así como nos puede pasar a nosotros que aún con ese con ese gran nombre de Universidad de Buenos Aires, a veces esas consultas pueden estar, y, y aseguro que no lo digo para disculparme, ¿eh? no tengo claro que tenemos una responsabilidad al respecto, pero a veces no damos abasto, y por ahí podemos tener contacto con una comunidad eh, guaraní, con Urbano Bonaerense, y consultar ahí, pero tal vez no llegamos a consultar a otras comunidades guaraníes por la distancia, por... Bueno, hay muchas situaciones que hacen que sea... Súper complejo, quiero decir, eh, a una vez sabiendo lo que tenemos que hacer, se necesitan más recursos y mayor formación para llevarlo adelante. Y en eso andamos, digo, es, es el objetivo, pero hay algunas de estas cosas que así como y plantea esto de las generaciones, no como que a nosotros también nos lleva tiempo y eh, transformar las instituciones es, eh, es lo que queremos, pero no es de un día para el otro, ¿no? Y ahí yo también pienso, por ejemplo, cuando se plantea el Museo de la Plata, el Museo de la Plata es un museo que, tiene, que ha tenido mucha visibilidad en, ses, en sus restituciones, eh, pero hay muchos museos que tenemos, como el etnográfico Restos Humanos, y que están en esos procesos de ver cómo se hacen esas restituciones, a quiénes, es súper complejo pensando en lo que planteaba Lucas de la documentación, pero que también detrás de las instituciones hay personas, ¿no? y que esas instituciones no siempre son, así como las comunidades no son homogéneas, las instituciones no son homogéneas. Y a mí me, digo, me consta que hay también personas dentro de ese museo y dentro de otros que buscan maneras de hacer las cosas correctamente, de, con, una, con restituciones dignas, y que sobre todo lo que permitan sean generar diálogos a futuro, poder pensar bueno, tenemos esta herencia que es muy injusta, que implica, que habla de genocidio, que habla de apropiaciones ¿cómo hacemos para generar algo diferente de aquí en más? entonces, bueno, para mí esa posibilidad de diálogo es fundamental sin sin lavar culpas digo, no estoy intentando de ningún modo eh, trabajar en un museo, implica también ser parte de, de de, de una herencia, pero también muchos pensamos que podemos transformarlos desde adentro. Eh, eso. Sí, además, eh, bueno, eh, estas posibilidades, pensarlas 10 años atrás, 20 años atrás, no, no existían, por eso también lo que dice la compañera, que no me sale el nombre, y eh, también es pensarlo como una siembra para la próxima generación de investigadores, de estudiantes. Eh, yo sí quisiera decir, por ejemplo, que el Museo Etnográfico es el primer museo de la Argentina, que además está a, a menos de un kilómetro de la Casa Rosada, eh, que es el, el lugar del poder del Estado. Por eso también, estas instituciones también están dentro de un Estado. Ese Estado también es una, eh, una heterogeneidad de relaciones de poder y demás, por eso es que también eh, es importante que esto sea, además, hecho de buena manera para que también incidir en la política pública y generar mayor recurso y mayor formación. Por ejemplo, en los museos de Argentina, ¿cuántos indígenas hay trabajando? Como yo sé que hay en el, el, en el, el, el museo Smithsoniano en el, en el, el Smithsonian, de Estados Unidos, donde hay indígenas que dirigen las colecciones y demás, eh, yo sé que, los, eh, por ejemplo, el Museo etnográfico tiene muchas cosas, pero también, en estas muchas cosas, también eh, eh, estamos en un país, estamos en un territorio, y bueno, y a nosotros como Mapuche como que nos toca machacar eso. Eh, eh, y no es porque queramos eh, que los indígenas tengamos una, una prioridad un favoritismo, sino que es una necesidad urgente esa de documentar, registrar, por la vulnerabilidad de las culturas, pero también por la necesidad de, de información. Y es muy importante encontrar esto, quién corrige, cómo no repetir estereotipos, porque en Wikipedia sigue saliendo que el Mapuche viene de Chile, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y en Chile también siguen diciendo que los Mapuche vinieron de Argentina, entonces también, cómo de esta estas ideas falaces que fundamentan los lo genocidios, eh, inclusive es muy interesante lo que dice también la, la compañera, de que los museos o estos espacios institucionales favorezcan la revitalización de las lenguas indígenas, porque justamente ha sido este mismo estado, este mismo sistema educativo el que prohibió las lenguas, entonces ahora esta reparación histórica, eh, me parece muy bueno que esa, esa posibilidad se dé, y en todos los museos, por eso insisto que el indígena también tiene, tenemos una perspectiva científica. No es que solo nos, mo, nos moviliza la, las necesidades o las emociones, y queremos ir y quemar todo, enterrar todo. No, también nos interesa conocer el pasado, eh, pero también como para pensarlo para un futuro. Y, y bueno, creo que la, la, el gran desafío está en esta posibilidad de, de los recursos y además que la, la interculturalidad, por ejemplo, sea también materia obligatoria en la capacitación de los empleados estatales. Así como no se ha incluido la perspectiva de género, o la discapacidad como, como capacitaciones, y como nuevos paradigmas, también la cuestión indígena tiene que ocupar un lugar similar o mayor, porque también los pueblos tenemos la diversidad de género, tenemos discapacidades, entonces también esta invisibilización histórica, oficial, científica y demás, ha hecho que lo, lo, la, la historia de los indígenas esté abarrida, y qué lindo sería, como estuvo la muestra de pueblos indígenas y dictadura, pueblos indígenas y conquista del desierto, porque ahí es donde se, se cierra el círculo de, de poder, como las mismas familias, patricias, que operaron en la conquista del desierto, vuelven a aparecer en la dictadura militar. Así que, eh, bueno, para mí, cierro eh, contento con todas estas cosas que, que se puede escuchar, porque es muy esperanzador, inclusive, bueno, la posibilidad de seguir trabajando con, con Verónica, porque además todo el trabajo ese que, que se hizo en el museo eh, lleva más de 10 años, lleva más de 15 años, hacer la primera ceremonia, estuvimos como cuatro años charlándolo, entre idas y venidas, por eso también es como que hay que tener mucha paciencia, y de los dos lados, ¿no? Eh, así que, bueno... Agradecerle a Vero sobre todo porque es la no indígena, digamos, del panel. Eh, pero que esto no transmita resentimiento ni retrogradismo, al contrario, justicia y reparación histórica. Tenemos que hacer la muestra, Lucas. Claro, ya nos ya los conectamos de nuevo ahí después nos invitan y vamos todos. <ríe> vamos a hacer la muestra, pero en la Patagonia. En realidad la próxima es sobre Chaco. Así que ya estaremos en contacto. Ya est estamos en contacto con Doctorina Zamora, por ejemplo. Y con algunas otras personas. Pero eh, cuando compartieron el, las imágenes enseguida, se las mandé a mis compañeras diciéndoles, miren esto, tenemos que contactar al centro porque... Es muy interesante y, y también que ustedes, bueno, después compartiremos links y todo eso, tal vez en el en los comentarios de YouTube nos dirás vos, Angie, ¿dónde? Pero para que tengan también como la, la información de las colecciones de fotografía que hay en el etnográfico también de la región chaqueña. Y, okay. y sobre todo para respondernos, como para poder también preguntarles, porque nos pasa esto de pensar, bueno, ¿cómo...? Cómo dar a conocer algunas de estas fotografías de manera respetuosa, en algunos casos, cómo no imponer ciertas ideas, por ejemplo, sobre los, los modos de mostrar el cuerpo. Digo, hay como cuestiones ahí que aparecen que son... Digo, que en su momento se han consultado para una de las exhibiciones, pero que en nuevos materiales vale la pena saber que, que podemos, tal vez, escribirles y, y preguntar. Ah, qué bueno. Bueno, genial. Cierra todo. El evento cierra. Bueno, eh, ya bueno, estuvimos conversando un montón sobre estas, estas preguntas, un montón de puntos en común. Eh, la verdad, bueno, esperamos, bueno, desde Shailili y, y de parte mío, pero bueno, obviamente de todos ustedes, esperamos que las personas que hayan estado viendo este, este encuentro eh, hayan aprendido, hayan... Eh, si, si tenían sus prejuicios, que hayan empezado a cambiarlos, ¿no? Esto que decíamos de resquebrajar, ahí los, los sentidos comunes también. Eh, y bueno, ahí entre nosotros, ¿no? Que yo, yo aprendí un montón, no sé, siento estoy así como, me encantó este encuentro, así que quería agradecerles de parte de todo Wikimedia Argentina eh, por, por haberse sumado, por haber compartido sus experiencias. Para haberse animado también, creo que hay cosas que no es fácil no es fácil hablar. Eh, eh, bueno, Tibi, Silverio, y Luca, sobre todo ustedes, hay cuestiones que, que, son, que sensibilizan un montón, así que... Uy, no puedo Agradecerles un montón por, por abrirse, no abrir el corazón también, a contarnos tantas tantas cuestiones. Bueno, obviamente a vos, Vero, también, que se moviliza un montón en estas cuestiones, que las llevas... A, todos los días en el museo, y bueno, aparte fue profe mía, así que debo decir que por todos lados sos totalmente coherente con tu, con tu ser, así que nada, gracias por, por todo, por, <risa> por haberse, por, por haberte animado también a esto. Eh, así que bueno, ya creo que los podemos, los dejamos. Jai, eh, perdón, vos si querés comentar algo también. Bienvenida también a hacer un cierre, lo que vos te parezca. Bueno, me sumo a los agradecimientos por haber participado en esto y que realmente es un tanto novedoso poder participar en, en una mesa donde hay representación de distintos lugares, no del norte, de, del centro, que sería Buenos Aires, del sur. Entonces, está bastante distribuida la información y, y cómo trabajamos ¿no? en, desde las distintas comunidades. Y también las dos perspectivas, no solo de los pueblos indígenas, sino también desde quienes dirigen los museos y quienes están trabajando por un cambio ¿no? en este camino hacia la reparación. Y este, realmente he aprendido mucho del trabajo que están realizando, que estamos realizando, y este, realmente muy agradecida por todo el, el, el conocimiento que compartieron. Eh, Estoy esperando que Silverio se conecte, para que pueda dar a también su despedida. Muy bien. Entonces, eh, quedamos en contacto eh, con todos. A Angie puede pasar nuestra información y quedamos en contacto. Entonces, le paso la palabra a Silverio para que pueda dar sus palabras de despedida. Bueno, gracias. Simplemente agradecerles la esta posibilidad a Angie también como organizadora y bueno, interesantísimas las, las experiencias que, que contaron, eh, ayuda mucho a reflexionar cada cosa que uno hace en el trabajo cotidiano, tener en cuenta esta, esta conversación y, y los conceptos que ustedes han, han dejado acá. Eh, le agradezco también a Lucas por haber estado acompañando eh, este encuentro, él es el un pilar fundamental, no solamente acá en la facultad, sino en toda la universidad, eh, participa en muchísimos eventos y, bueno, le agradecemos también que haya destinado un, un rato para compartir con nosotros con estas inquietudes de los archivos. Eh, bueno, así que muchas gracias a, a todas, a todos y esperamos vernos en algún momento eh, muy pronto para seguir compartiendo estos conocimientos y estas experiencias. Un abrazo grande. Hasta Pero pronto que... Ahí está, despedida Bueno, gracias bueno. Gracias, gracias. Chao, chao